Hello. El truco que me han preguntado es uno que suelo contar muchas veces en mis cursos de gestión del conocimiento. Es cómo abrir pestañas en tu navegador cuando estás navegando por Internet con un solo clic. ¿De qué va esto? Bueno, seguro que os va a gustar. Se trata de lo siguiente. Generalmente, nosotros cuando estamos navegando con Internet, con el ordenador, y queremos abrir una pestaña nueva es decir estamos en una página como esta como mi canal de, de youtube y queremos abrir un enlace pero no queremos perder la página en la que estamos lo que solemos hacer es botón derecho encima del enlace por ejemplo aquí abrir enlace en pestaña nueva y pinchamos y qué pasa que se nos abre el enlace en una pestaña nueva vale se puede hacer en un clic porque esto que hemos hecho ahora lo hemos hecho en dos clics. Botón derecho y luego abrir enlace en pestaña nueva. Se puede hacer en un solo clic. Y es algo que quizás muchos no sabéis. Porque ¿sabíais vosotros que la rueda del ratón esa que utilizáis para subir y bajar por las páginas o por los programas? ¿Se puede hacer clic, pinchar en la rueda del ratón? Sí, sí, probadlo, probadlo. Vuestra, vuestra rueda del ratón tiene un clic cuando pincháis hacia abajo pues eso es lo que vamos a utilizar para abrir un enlace en una pestaña nueva en un solo clic es decir estamos aquí y quiero abrir pues este enlace de amigos ingleses me pongo encima del enlace y hago clic con la rueda del ratón así y veis cómo ya se me ha estado abriendo aquí lo tenemos bueno fácil el truco no toquito fácil, pero que quizás no conocíais. Vale, pues, utilizadlo, pero utilizadlo sabiamente, porque pasa una cosa, no os emocionéis abriendo pestañas y pestañas y pestañas y pestañas, que el récord del mundo no sé en cuánto estará, pero no lo intentéis. Utilizadlo con moderación, gestión del conocimiento. Ya que estábamos en mi canal de YouTube, si te quieres suscribir a él, me gustaría mucho, me motiva, me anima y sobre todo lo que anima es que me hagas una pregunta, que me pongas un reto. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!